Buenos días. Hoy le pusimos eh, un título dirigido a mamá y aunque hoy en muchos países es el día de la madre, eh, muchos estamos viviendo ese día eh, confinados sin ella y muchas mamás están confinadas sin sus hijos y los que están confinados con sus hijos tienen todo otro tema en este día y en este en estos tiempos y para quienes no estamos con la mamá es, esto es un día fuerte acostumbramos festejarla llevarla a comer verla darle flores y la separación de la mamá es una, suele ser una separación muy dolorosa. Y sobre todo en esta época que sabemos que las personas mayores de edad que nosotros posiblemente son más vulnerables y si la mamá ya es mayorcita, eh, inevitablemente sentimos eh, la posibilidad de perderla en la flor de piel y es muy fuerte eh, incluso siquiera mencionar esto pero hace que el anhelo de ver a la mamá suele aumentarse ¿no? incluso si no tenemos una relación como en las películas bonita es un momento en que uno siente ¿no? querer trabajar y, y, y poner la, la relación en orden, sabiendo más ahora que nunca que no es para siempre esta oportunidad. Y es un día en que contemplamos todo lo que implica y ha implicado para nosotros contar con la presencia de, de, de una mamá en nuestra vida. ¿No? Solo mirar el cuerpo que tenemos y la salud que tanto queremos proteger y, y estamos viendo la presencia de, de la mamá en nuestra vida. Y es un día en que esta gratitud naturalmente busca canales y queremos regalar algo. Y eh, yo creo que por fuerte que a lo mejor suene eh, buscar a nuestra mamá y verla, ir físicamente con ella, eh, corremos un terrible riesgo de estarle llevando el virus. Y sería algo que yo creo que nunca nos perdonaríamos si le regalamos del día de la madre el COVID. Así que no es un día para actuar físicamente con base en esos impulsos. Y es un momento también de, de, de madurar en la relación y reconocer que de un lado lo que recibimos de la mamá no se llega a equilibrio con una comida o con flores y hasta ver la falta de equidad entre lo que solemos dar y entre todo lo que hemos recibido y también en vez de dar algo, incluso abrazos ¿qué tal? y esta es mi propuesta para hoy Qué tal si en vez de que procurar ver a nuestra mamá físicamente en este día, si intentamos verla realmente, verla en su totalidad, verla como una persona en sí. Y esta propuesta eh, tiene muchos retos. Eh, cuando vemos a una mujer como mamá, hay esta tendencia que la mujer desaparece. El ser humano desaparece. Y lo que vemos es mamá, una mamá. ¿Mm? Y hay algo muy eh, particular eh, en el caso de la mamá que... No es exactamente igual en el caso de padres, en el caso de hombres. Y yo creo que podemos, um, podemos pensar que um, si alguien es un buen padre, un hombre es un buen padre. ¿sí? Ah, es un buen padre, qué bien. No es un mal padre, qué pena. ¿Mm? Pero si alguien es una mala madre, esto sí es horroroso. Una mala madre es un demonio. Un mal padre es... ¿no? Sigue siendo un ser humano. ¿no? Y yo creo que es algo que, que merece un poquito de contemplación porque eh, amontanamos eh, la identidad de madre sobre la mujer del modo que no hacemos con el, la etiqueta de padre sobre un hombre, ¿No? y, y si contemplamos um, una mujer que no es madre, ¿no? y especialmente si no es monja, pero si no es una madre, ¿cuántas veces tiene que explicar por qué no tiene hijos? La gente quiere entender, quiere, quiere saber por qué. ¿no? Versus un hombre que no es padre, pues no es padre. No es un cuestionamiento que enfrenta en, en un nivel cotidiano como sucede con como mujeres. Eh, así que esto es de notar que las ideas que tenemos sobre lo que es una mujer están muy marcadas por este rol de ser madre ¿No? y hace que ver la mujer que nos dio a luz en su totalidad como una persona no es tan fácil. La vemos como mamá ¿No? y este rol la define si es nuestra mamá y también suele definir eh, a la identidad de mujeres a un grado desproporcional que hace difícil ver nuestra mamá ni físicamente, ni mentalmente, ni emocionalmente en este día. Y esto es el reto que, que quiero afrontar, cómo ver nuestra mamá realmente hoy. Y una situación que... Eh, yo creo que se nota por todos lados, eh, tiene que ver con la manera en la que solemos ubicar hombres y mujeres mentalmente y físicamente. Y ahora que estamos confinados en casa, estamos confinados en la esfera doméstica. Y yo creo que se nota que muchos hombres lo encuentran muy difícil quedarse en casa, muy muy difícil, salen, ¿no? Con, ¿no? Con, eh, con cualquier tarea o sin tarea, están saliendo. Y es muy doloroso para los hombres tener que estar en un lugar que, que no es un lugar. ¿no? Y ahí llegamos al eje la esfera doméstica no es la esfera del hombre. La esfera doméstica es el campo de la mujer. ¿No? Mientras lo público, ¿no? lo social, la calle, esto es del hombre. ¿No? Y yo lo he comentado en el pasado en la India, que hay partes de la India donde no ves a mujeres en la calle, eh, pero no creo que tenemos que ir a este grado para ver eh, una gran desigualdad eh, de responsabilidad para los dos campos. Y la, cuando contemplamos que eh, la mujer es de la casa, es quien crea el nido, quien cuida el contexto, ¿No? Estas son ideas que tenemos. ¿Comparten esa idea? Todos, todos aquí comparten esta idea. Sí, to, todas aquí comparten esta idea. Sí, todas aquí comparten esta idea. No que debe de ser nuestra esfera, sino que esta es la premisa que tenemos. Y ¿No? Yo alguna vez estaba quedando en la casa de, eh, de una pareja, amigos, los dos amigos, gente muy, con mente muy abierta, yo diría que el hombre definitivamente progresista. Y me estaba quedando en su casa, y esto no fue en India, fue en América Latina, en México, y quise lavar mi ropa. Y fui a buscar eh, la lavadora en la casa, la encontré eh, y fue, fue bastante vieja, estaba ya oxidado y como mirando ¿no? las marcas no, ya no eran muy visibles y como no, no pude, no supe cómo usarlo. Y fui y, y la esposa estaba fuera de la casa, el esposo estaba dentro de la casa y esta lavadora muy obviamente había estado en esta casa años. Y le pregunté al esposo, oye, quiero lavar mi ropa, ¿me, me puedes enseñar cómo usar la máquina? Y él me dijo con, con, con total, como tranquilidad y aplomo, ah, esto le tendrías que preguntar a mi esposo, yo, yo no he usado esta máquina, no sé usarlo no lo he usado. <risas> ¿Cómo? Y esto sí nos da nos da una, un ejemplo muy trivial que realmente hay una división que pensamos es natural que las tareas eh, de la mujer son estas cosas domésticas no y el hombre tiene otra tarea y eso fue una casa donde ambas, ambos trabajaban ¿Mm? pero aquí se ve que no solo dividimos en estos dos campos, sino también damos mucha, mucha más valoración al campo público. ¿No? La, los grandes eventos suceden en la calle, ¿no? o en el mercado, o en los espacios públicos. Las grandes batallas de la humanidad ¿no? aparentemente no se llevan a cabo dentro de la casa. Y la historia es una historia de eventos en el campo público, la historia que aprendemos. Y cuando tenemos esta como jerarquía o desigualdad. truene mucho el micrófono. Sí. Eh, cuando tenemos esta desigualdad eh, de valoración de campos, esto tiene efectos reales. Eh, la valoración del tiempo de la mujer es distinta a la del hombre. Y una escritora eh, recientemente comentó que el tiempo de la mujer es infinita, como granos de arena el tiempo del hombre es finito como un diamante. Y por lo tanto eh, las tareas domésticas el hombre hace cuando puede, cuando dispone del tiempo. Mientras la mujer las, las hace cuando se las tiene que hacer. ¿no? Hay esta idea de que el tiempo ¿no? se, es infinita justamente porque no se valora no, no, no vemos el valor del tiempo dedicado a cuidar a la familia o cuidar a la casa y esto ha sido esto no es algo nuevo pero en tiempos de confinamiento eh, tiene muchas manifestaciones muy agudas y si queremos mirar a nuestra mamá a la mamá que nosotros nosotras mismas somos o a la mamá eh, de nuestros hijos eh, entonces estos son dinámicas que como personas que queremos vivir consciente hay que mirar con ojos abiertos qué está pasando aquí cómo se está dividiendo las responsabilidades en esta época y aquí al al apartar el campo doméstico y asignarlo a la mujer, eh, en este momento muchas funciones y tareas que hemos logrado generar diferentes instituciones y espacios públicos donde este cuidado se puede llevar a cabo, se centraliza en este campo de la mamá. ¿Eh? Y, por ejemplo, lo muy obvio es que ahora educación en casa. Mucha de la tarea de, de, de formar a los niños estaba, era compartida. Una tarea compartida entre maestros, maestras y madres. Y a cierto punto también padres. ¿No? Y... Eh, cuando, la, cuando cerramos puertas, eh, el compartir eh, responsabilidad para mirar, atender a los niños, cuidarlos mientras la mamá está atendi, atendiendo otra cosa que, que se comparte con la abuelita, con la tía, con la hermana, con la vecina o el vecino, se, se compartía. Esto ahora este, este compartir ya no es disponible. ¿No? Y quienes están en la casa serán quienes cumplen estas funciones. Y quienes están en la casa reconocen que deben de compartir esa responsabilidad según son o no madre o mujer. Hasta cierto grado. Obviamente hay diferencias. Hay un hubo una amiga mía que trabaja en un consultorio educativo en la Ciudad de México eh, me comentó de una encuesta que, que habían hecho y que consiguió que 70% de las mujeres estaban eh, cumpliendo o llevando la carga de, para educación en casa ¿Mm? y hubo una encuesta eh, acá en los Estados Unidos, donde el 40% de los hombres reportaron que estaban llevando a cabo la mayor parte de la educación en casa. Y esto aquí, educación en casa, aún si los, los niños están formándose en línea, los padres tienen que configurar la computadora, y asegurar que los niños se sientan y ayudarles con tareas y acompañar en todo el proceso y leer y contestar todos los correos que llegan de la escuela, de la administración de la escuela que pueden ser muy numerosos. Todo esto, 45% de los padres reportaron que ellos eh, hacían la mayor parte de esta tarea. Y la misma encuesta, como tomando ambas partes de la pareja, las mujeres, eh, 3% de las mujeres reportaron que efectivamente su pareja, hombre, estaba cargando la mayor parte de esta tarea. ¿no? Y aquí hay una invisibilidad, sobre todo de la parte del hombre, de reconocer que Ayudar a la mujer implica que ella es la responsable y tú le echas una mano. Y esto no es llevar ni la mitad de la responsabilidad, ni mucho menos la, la, to la totalidad. Y aquí vemos, llegamos a, a un punto importante que son las ideas que tenemos. ...que invisibilizan la realidad. ¿no? Y aquí la perspectiva budista nos puede ayudar. ¿no? Y si miramos el, um, este funcionamiento de las ideas que tenemos... ...que se nos hacen muy naturales, que generan expectativas... ¿no? ...y después generan emociones... ...cuando las expectativas no son cumplidas y las emociones propulsan comentarios o hechos que refuerzan la expectativa, porque hay cierto castigo si no se cumple la expectativa, ¿cómo estos ciclos forman una trampa que nos confinan en roles e identidades? Y esto es lo suyo del budismo, de hablar de estos procesos. Y creo que sería interesante mirar cómo funciona en este campo. Así que tenemos la mamá. Dentro de la casa es la directora de educación. Es la directora de salud. Es la directora de mantenimiento de, lim de limpieza que ahora sí hay que crear un nuevo ministro para esta, esta función porque todos están en la casa todo el día. Um, es la directora de suministro Sí. Y aquí se hace muy complicado. Es la di directora de cuidado emocional. ¿No? Y si queremos, eh, estoy anticipando que no, esto es una exageración, los hombres también llevan a cabo esto. Para verlo en grandes rasgos, mi pregunta sería... Si entramos a la, una cuenta eh, de redes sociales de un hombre, ¿cuántos de los hombres están entre ellos intercambiando eh, sugerencias eh, para educación en casa y sugerencias para recetas que se puede cocinar fácilmente con lo que hay en, ahí en el abasto? Y, y intercambiando tips para desinfectar la casa o las compras. ¿Cuántos hombres están en las redes intercambiando esto versus cuántas mujeres? Y ahí ves quién se está ocupando de esto. ¿Y con quién comparte? ¿Comparte con sus amigas, sus hermanas o comparte con su hermano y sus primos? Es, una, es solo una pregunta para ubicarnos. ¿No? Y la parte de la, del cuidado emocional es muy tremendo porque esta es, un, esta es una época de ansiedad porque la información está cambiando todo el tiempo, ¿no? la incertidumbre está al tope, al máximo, no estamos como si frente a un a un enemigo que ni vemos ni sabemos cómo funciona ni dónde está. Y queremos proteger nuestra familia frente a esto. Y parte del rol de una mamá es de anticipar amenazas y, y, y proteger sus hijos frente a estas amenazas. Y esta tendencia de estar atenta a amenazas, atenta, atenta, cuando no sabemos de dónde viene ni cómo se ven, es muy, muy alto. Y aún más, uno se siente ansiosa, tiene, uno tiene hijos en la casa, no quiere, o fuera de la casa, y no quieres contagiar a tus hijos con tu ansiedad porque sabes que ansiedad baja la inmunidad, la, el sistema inmunológico. Y no, y no quieres contagiar, como bajar sus defensas. Así que es muy muy muy muy fuerte ¿Mm? y dentro de todo esto uno tiene la tarea de, ¿no? de resolver los pleitos de cuidar al esposo que también tiene sus emociones y esta estas son la divi las divisiones de tareas dentro de la casa y si sí es una época en que el cuidado emocional es muy, muy necesario y muy complicado y básicamente cae en el regazo de la mamá. ¿No? Y con todas las tareas domésticas, la, no, lo físico de anticipar qué nos está acabando, qué po podemos sustituir con qué, que cuando sí realmente hay que salir qué se hay que comprar, dónde se puede conseguir, etcétera Todas estas tareas, si mi, aun en, en los casos que ambas, ambos padres trabajan, aquí otra vez la desigualdad de pago. No son solo desigualdades de ideas. Tiene una consecuencia de desigualdad de sueldo. Y en el momento de decidir, pues, quien recibe más dinero cuyo trabajo, pues esto sí hay que priorizar, es quien recibe más pago en la esfera pública, más sueldo? ¿no? Y la pandemia es un, un motor para visibilizar, para magnificar las desigualdades que hemos generado como sociedad. Esto de género es solo una de muchas, pero es una que hoy es el día de, de mirar de frente. ¿no? Y si contemplamos cómo, dónde la mujer cae en todo esto, no solo que le cargamos con una porción desproporcional eh, de la responsabilidad en este momento, de educación, de suministro, de cuidar la casa, de cuidar eh, las emociones y, y de mantener todo fluyendo y el estado de ánimo. Y, y además puede que tiene sus propios padres ¿no? en otro lugar o en el mismo lugar y también está cuidando a distancia o directamente a múltiples generaciones. ¿no? No solo que le cargamos con demasiado trabajo, sino nosotros como humanidad le culpamos a la madre muchas cosas que no son su culpa. Y aquí llegamos otra vez a, a un planteamiento budista importante que es que la raíz de nuestro sufrimiento es que no manejamos de modo realista y adecuada la relación entre yo y otro. Percibimos una brecha y queremos explotar al otro y usar el otro para cumplir nuestras necesidades. Y si nosotros miramos ¿quién es el otro primordial para nosotros? ¿Quién es el primer ser que logramos o empezamos a percibir como otro. En muchísimos casos es la mamá. Y como, eh, como dice una figura muy importante en el psicoanálisis, Melanie Klein, eh, voy a citarla, la mamá más amorosa nunca iba a poder satisfacer las necesidades emocionales más poderosas del infante. ¿No? Y traduciendo esto en vocabulario más budista, la mamá es quien nos presenta a samsara. ¿No? Es quien nos presenta al mundo, que en su naturaleza es insatisfactorio. No existe para brindarnos todo lo que deseamos. Y nos vamos a frustrar. ¿Y a quién culpamos por nuestras frustraciones, la insuficiencia, todas las carencias de samsara o del mundo? ¿A quién le culpamos inconscientemente? Es una pregunta, no no voy a decir que ocupamos a la mamá, pero es una pregunta. ¿Mm? Y como si hay problemas, si hay un criminal. ¿Mm? Pues quizás su mamá trabajaba, no le dedicaba el suficiente atención. Y sabemos que esta atención sí es importante. Pero cuán fácilmente tomamos de este salto... Y es algo que se ve mucho en el discurso aquí derechista, que todos los problemas en la sociedad son porque las mamás no se quedan en la casa a criar los hijos y darle la atención que necesitan. ¿Mm? Y aquí estamos, están manejando una idea de lo que es una mamá. ¿Mm? esta tendencia de reducir las mujeres a su función reproductiva más el trabajo de cuidar la familia, ¿no? Esto que, este ideal que tiene muchos ecos y que se ve aun cuando conscientemente jamás aceptaríamos esta propuesta. En la casa, y es una pregunta para todos que están escuchando, en la casa, ¿cómo se dividen las tareas? Y cuando las mujeres tienen alguna un, una necesidad de, de, de descansar, ¿no? de tomar un respiro, ¿qué tan fácil es expresar esta necesidad? ¿Y qué tanto se puede aceptar que sí es una prioridad? La persona que está sosteniendo la familia emocionalmente tiene que tener el espacio para cuidarse emocionalmente. Es el, es el árbol que está sosteniendo todas las nolianas y otros, ¿no? otras plantas que están ahí colgadas en, en este pilar. ¿no? ¿No? Y aquí... Las ideas de lo que, ten, que tenemos de lo que es una mujer y de, de lo que es una madre son ideas y que si queremos localizarlas se nos escapan debajo de las manos porque están siendo construidas todo el tiempo por, en diferentes campos por diferentes eh, personas. Los chistes que compartimos en el chat ...sobre la mamá. ¿Sí? Los dibujitos chistosos. O los videos... ...de las mamás muy divertidas... ...y que hacen con sus niños. ¿Sí? Las películas. ¿Sí? Las expectativas... ...que están ahí. Que se refuerzan... ...preguntando con sorpresa. Ah, pero... Oh, pero tiene hijos, ¿no? ¿Cómo es que se fue a viajar y los dejó solos? Oh. No, este tipo de comentario, ¿sí? Sí. No, así se reproduce. ¿no? Y una de las fuentes eh, más tremendas de las ideas sobre lo que es una madre y lo que es una mujer vienen de las religiones y por esto me estoy dando la tarea de afrontar eh, el modo en lo que reproducimos estas ideas y se reproducen con discursos donde parece natural que una mujer es así, una madre es así ¿no? y ahora estamos por eh, crear un módulo en el programa de formación en el budismo. Es el último módulo del programa de formación sobre el cultivo de la compasión. Y uno de los métodos más importantes en el budismo tibetano es un método donde nos entrenamos a ver todos los seres como nuestra madre. Y ahí lo que es una madre y toda la romantización y todo... Toda la, la mamá, ¿no? Ahí tienes todo, ¿no? Y esto es un momento en que vemos que, que las jaulas más feroces, más duras se construyen con elogios. Ah, una mamá es así. Una mamá siempre hace esto. Hace todo por amor. Una mamá se sacrifica felizmente para sus hijos. ¿No? ¿Y que, cuál es la comunicación implícita? Una mujer que no se sacrifica es una mala persona. ¿No? Una mujer que tiene necesidades propias. Algo, algo fue mal, algo mal. ¿No? Y vemos, eh, por esto estoy como estoy un poquito sensible a este tema porque no quiero participar en la reproducción de jaulas. ¿No? Y si el confinamiento yo creo eh, más duradero no es el confinamiento que estamos viviendo por toque de queda. Es el confinamiento a través de los roles y de las identidades que nos atrapan ¿No? y, y a cierto punto para seguir creciendo, necesitamos salir de este tipo de confinamiento. Y esta, estas ideas que tenemos sobre la mamá es algo que merece mirar. Pensamos que es natural que una mujer sea madre. ¿no? Y que cuando no es madre, ¿no? como... Algo es raro, como ¿no? algo no es normal. ¿Mm? Tenemos un poquito de permiso no tener hijos, más que permiso no tener hijos, es perfectamente ok no tener hijos siendo moja, aunque en el budismo uno puede ser moja después de haber tenido hijos, o sea. No, pero una vez es un camino salive así que ojalá uno no se embaraza siendo moja, um, pero eh, la idea de que una mujer como tiene el colmo de sus seres es, la, es el propósito de su vida, encuentra la expresión plena de lo que es al tener hijos esto quiere decir que llega a expresar quién es cuando es, vive en función a otro. Y aquí, para eh, personas cultivando amor y compasión conscientemente en un camino espiritual, es muy tramposo, porque claro que queremos eh, ser altruistas, tener alta empatía, cuidar a otros, Saber priorizar las necesidades de otros, pero muy fácilmente en este modelo se convierte en autoabnegación y hasta ni siquiera poder ver nuestros propios sueños. Y por esto la tarea de empecemos a ver nuestra mamá como un ser humano que tiene sus propios sueños. Tiene sus propias necesidades emocionales. Se es casi como que, ¿sí? No, mi mamá no creo. Ella está ya tiene todas sus necesidades emocionales cumplidas de ser mamá. Es una idea que tenemos. Y esta idea es muy peligrosa. ¿Y cómo reforzamos esta, estas ideas? Reforzamos estas ideas con emociones y la idea que una mamá una mujer naturalmente tiene eh, eh, sentimiento materno que es el anhelo de cuidar ¿No? en realidad todos tenemos naturalmente un impulso ¿No? en el caso de las mujeres se la aprueba, se la estimula, se la forma, se la anima, ¿no? se la aprueba, se la refuerza, se la regala, ¿no? se la nutre. En el caso de un hombre que agarra una muñeca para hacer esto, ¿cuál es la reacción que tiene? ¿No? Y los niños, chicos, son muy sensibles así aprenden a navegar el mundo porque están ahí observando. De hecho sabemos de los primates y los estudios de los seres humanos que lo uno un desarrollo importante de, para niños sin sí, niños eh, siendo niños chimpancés o niños humanos, es de poder detectar eh, quién es seguro. Una mamá, chimpanzí, por ejemplo, no deja que nadie más guarde su bebé. Pero en los primates donde se comparte la tarea, se llama a los parientes, ¿no? que se permite que, a los padres, eh, que se, la mamá comparte la tarea de criar al hijo con su mamá, con una hermana, con una con quien sea, con un hijo. Y los niños necesitan poder ver quién de sus hermanos lo va a maltratar y quién, con quién es seguro ir. ¿No? Y son súper expertos en observar. ¿No? navegar con, con quién voy, con quién no voy, con quién me protejo, con quién me suelto. ¿No? Y nosotros, los seres humanos, somos, caemos en esta categoría, la mamá si pasa el, el bebé a otros a, a llevar en distintos momentos. ¿No? y en este caso, lo que sabemos es que la empatía es un recurso humano necesario y natural para niños y para niñas. Pero sí si los estudios, como, como consistentemente indican que mujeres adultas eh, tienen su empatía más disponible y más desarrollada, ¿Mm? y los estudios indican esto, pero cuando yo, yo me sorprende mucho, hay un libro con este mismo título, Altruismo, eh, por un maestro budista. Un libro así de grueso que básicamente no, no toca el tema de género, excepto de decir que, eh, pues, eh, aunque sí eh, hay ciertas indicaciones que las mujeres manifiestan más empatía, pues los hombres también tenemos empatía. Punto, siguiente punto. ¿No? Y vale la pena explorarlo porque empatía que es la base de la compasión es algo que queremos saber sentir y saber manejar, ¿no? especialmente en tiempos como este. La empatía es algo que reconocemos que la sociedad necesita, pero empezamos con niveles parecidos y en un género se va bajando, en otro se va aumentando. No, por esto un hombre puede ser soldado porque apagan la empatía que es necesario para matar. Necesitas tener esto apagado. Y muchas veces no es muy exitoso este proceso de apagar y hay mucha trauma y, y mucho, mucho conflicto alrededor. Um, pero la idea que tenemos hace que estimulamos esto en niñas y lo quitamos en, en, en chicos. Y el resultado, y es importante reconocer que tal como se puede apagar, se puede volver a aprender, es algo natural, es una habilidad que todos tenemos. Y excepto en el caso de sociópatas, que puede ser mujer o hombre, todos todavía lo tenemos a ciertos grados. Es sencillamente cuestión de cuánto lo desarrollamos y cuánto lo permitimos ¿no? socialmente. Pero dentro de toda esta visión que tenemos de mujer versus hombre y sobre todo de madre, una madre hace todo por amor, da todo lo que tiene por amor limpia la casa prepara la comida atiende las necesidades emocionales de todos ayuda a los niños con sus tareas desde que abre los ojos hasta caer tumbada en la cama en la noche todo el tiempo por puro amor la mamá está haciendo todo esto esto es el discurso la fantasía y esto hace que no valoramos el tremendo esfuerzo que implica hacer todo esto, ni la permitimos el espacio de tomar aire, porque no estamos generando espacio de ver lo que ella necesita para sostenerse. Y por esto yo quiero proponer como una tarea para este día y no solo este día, eh, de ir más allá de las palabras de gratitud en este día. Y por primero, mirar, realmente mirar, darnos esta tarea de hacer visible los modos en lo que en nuestra familia, la que nuestra mamá es, queda marcada y limitada, por estas expectativas y roles, escuchar los comentarios, sobre todo en este día de la madre. ¿Qué se dice sobre la madre? ¿Cómo se habla de la madre? ¿Qué hacemos con la evidencia que tenemos en nuestra familia que nuestra mamá no es perfecta? ¿Qué hacemos? porque una mamá no puede tener fallas, aunque culpamos a la mamá por todas las fallas de samsara en un, en un nivel inconsciente y a veces también públicamente, ¿no? pero para ser buena mamá no debe de tener faltas. ¿no? Como bromeamos sobre las cosas que hizo que no eran perfectas o el, los modos en lo, los que no cumple esta visión altruista, feliz, sacrificándose para los hijos. ¿no? Y imaginar ¿no? que nuestra mamá, y esto no es fácil, pero imaginar que nuestra mamá es una persona completa, ¿no? tiene sus propias secuelas, sus propias traumas, tuvo su propia niñez, tuvo y tiene sus propios sueños, ¿cuáles son? ¿Qué aspira? ¿Qué anhela? ¿No? Y muy fácilmente pensamos, ah, ella anhela que yo esté bien. <risa> y claro que esto es una de las cosas que ella seguramente anhela pero verla más allá ¿no? de su relación o su función en nuestra vida. Esta es la tarea. ¿no? ¿Qué más aspira? Y para hacerlo muy fuerte, puede ser un poco controversial, ¿por qué no? Eh, Podemos imaginar que, que una mamá, nuestra mamá, haya tenido deseo sexual más allá que este momento en que nos concibió? Yo tuve una amiga que cuando su mamá falleció, su, ella descubrió que el quien ella llamaba toda la vida papá, no era su papá biológico, que tuvo otro papá. Y el papá legal supo y la aceptó y la dio su apellido y la crió como suyo. Ella descubrió esto, lo confirmó con su papá y cuando salió a la luz los hermanos no creían aunque el papá mismo confirmó que sí supimos y hubo esta época y fue muy complicado ella ya conoció su papá biológico y no porque pues sí uno tiene ¿no? el derecho y el anhelo a veces de conocerlo pero los otros hermanos nuestra mamá no no no no no no no, no. esto no puede ser ¿no? Pero forma parte de saber, aun si no queremos pensar mucho en esto, y esto yo comprendo, <ríe> tampoco voy a pensar mucho en esto, pero reconocer que, que está ahí. Hay, hay mucho más de lo que estamos viendo cuando lo vemos como un rol en función a servirnos y cumplir nuestras necesidades. Y ni siquiera poder escuchar cuando expresa las suyas, si es que, expresa las suyas, y las emociones, ahí que entran, claro que es amor, hay amor, ¿no? pero no amor no implica, amor verdadero no implica sacrificarse, abnegarse, no, quedar completamente agotada y vacía y muerta para poder pasar algo a otros. ¿No? Amor es uno, el otro es culpa. Una mamá que no, no cumple esto. ¿No? Porque, porque sí hace mucho por amor, claro. Pero ya que no es solo madre, también es un ser humano con sus propias experiencias y niveles de energía, etc. No puede estar al 100% 24 horas y las necesidades emocionales de los demás no son tales que otra persona puede cumplirlas todas, esta es la realidad. Y la, la emoción, las emociones de culpa y de amor es otra área donde podemos cuidar, donde nosotros estimulamos la culpa de la mamá o su sentido de obligación que debe de hacerlo, aun cuando en ese momento no es lo que quiere hacer. ¿No? Y así que esto es una tarea eh, no para hoy, sino para hoy y el año que viene, o la vida que viene, o es lo que nos queda de esta vida, eh, de realmente verlo, intentar verla ¿no? y apreciar en este contexto más realista y más amplio la magnitud de lo que hemos recibido de ella, reconociendo que no lo recibimos por porque nos toca y porque tiene que hacerlo porque es natural sino de reconocer que ella lo hizo por su voluntad no, no porque una mamá tiene que hacerlo o lo hace como una máquina ¿no? una máquina de cumplir las necesidades de otros que a veces es como vemos a la mamá y la última tarea es de eh, mirar y esto es una sugerencia no solo eh, para hijos, es una sugerencia para todos, todas y todos. Es de mirar con ojos abiertos cuál es la distribución de tareas en la casa en este momento. ¿No? Y hacer ajustes. Todos están viviendo juntos este confinamiento. ¿No? Y en la casa no hay por qué la mamá tiene que ser, estar trabajando un quintumple jornada como directora de educación y directora de cuidado emocional y cuida, directora de suministro y directora de limpieza y directora de salud, mientras quizás también es directora de lo que sea que trabaja y esto de ir más allá de los roles y reconocer que su tiempo no es infinito es un diamante y si apreciamos lo que es tener una mamá en nuestra vida aun si no es nuestra mamá biológica o nuestra mamá biológica si apreciamos lo que implica, si su tiempo en, este, en esta época sobre todo podemos reconocer, es, es un ojo y es muy valioso. ¿No? Y así que no, no tratarlo como si fuera un grano de arena que se puede expander infinitamente. Y en vez de regarle una comida... ¿no? de cocinar, cocinar todas las comidas durante por lo menos un mes, por ejemplo. Y esto sería solo llevar una parte de una de estas jornadas. Así que sí, de mirar la división de tareas y asumir una parte más equitativa. Esto sí sería un excelente regalo eh, para, para este día. Y yo creo que eh, entre estos dos de mirar la división de trabajo y el segundo visibilizarla, eh, yo creo que también podemos apoyar a ambos visibilizando esta desigualdad eh, que hay entre género y también mirando en nuestro caso muy personal cómo hemos desaparecido a la mamá ¿no? detrás de las etiquetas y las expectativas que tenemos y liberarla así de su confinamiento realmente. Y a todas las mamás y a mi mamá aunque no, ni tiene internet ni celular ni nada en su casa Uh, un corazón lleno de gratitud que se va a expresar uh, con más que palabras.